La identidad de género eh, se está utilizando para que, por ejemplo, a las docentes eh, no podamos trabajar los problemas reales y desigualdades que existen en la infancia. La identidad de género es una herramienta del patriarcado para meternos tíos en todos los espacios de mujeres. Cristalización de los eh, roles sexuales. Una especie de percepción, ¿no? una idea que uno tiene sobre sí mismo, sobre si es hombre o mujer. Y por lo tanto es un delirio, no tiene nada que ver con la realidad material y objetiva. Es una estrategia patriarcal más para mantenernos en la misma subordinación de siempre. <risa> la identidad de género es una mentira y es una ideología. Pues es la misoginia de siempre actualizada, que se ha puesto tacones y se ha puesto maquillaje. Un negocio. Es un invento del patriarcado para acabar con el feminismo. <risa> La identidad de género es eh, un catecismo, es un credo, es una idea irracional, no se sostiene, se contradice en sí misma y es mentira.